¿En qué problema pasa? Ah, pues, Miren, o sí, a sí, la tumba le Carolina, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué vaina? ¿eh? <risa> Miren, eh, brevemente, yo siempre quiero tratar, me, me, me envía... Arama, ¿cómo se llama? Eh, Ramón Flores, escúchame, es que tengo tantas cosas aquí en la cabeza, y los monitores, y el teléfono, y el WhatsApp, bueno, tengo eh, la cabeza loca. Miren, con relación a las ayudas que se están fraguando aquí en San Francisco de Macorís para el pueblo. Yo quiero compartir un video que nos envió. Parece que estoy buscando aquí el orden. El, nuestro amigo. Vamos a ver. Eh, atención, Ángel, Luis, va a ser el segundo video. El segundo video que es de un grupo ahí, ¿verdad? que dicen como Juntos Podemos. Ellos están recaudando ayuda para llevar a la gente más necesitada. Y yo a propósito de esto le decía a la gente Vamos a ayudar, pero vamos a enfocarnos y ojalá me hicieran caso eh, para que le funcione mejor. Cada quien enfóquese en su sector. Por ejemplo, en nuestro amigo eh, Ramón Flores, usted conoce bien a Vista Valle. Usted no conoce la aguacate ni las guasumas, ni conoce a Pimentel ni las guarna. Enfóquense en su sector y cada dirigente. Y ahora que se van a saber dónde están los dirigentes de verdad, tanto políticos como comunitarios, enfóquense en su sector y así será más fácil. Vamos a pasar este video de un grupo de personas franco-macorizanas que están tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos, que están motivando a la gente a aportar para que ayudemos a los que más necesitan. Vamos a ver, adelante, Ángel Luis. Querido franco-macorizano en el exterior, te invitamos a formar parte a esta recaudación por lo más afectado de COVID-19 en nuestra provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Únete. Juntos podemos. No por San Francisco, juntos podemos Buscar. salir de esta zona. San Francisco se levanta, San Francisco saldrá de esta, San Francisco, tú puedes. El día de hoy queremos hacer este mensaje y decirte, quédate en tu casa. San Francisco de Macorís, te amamos y no te dejaremos solo. Este es el momento de que tu pueblo te necesita. Únete a nosotros. Mi querido San Francisco, con la ayuda de Dios, unido, venceremos. Porque todos somos hermanos. Únete, participa. Seamos unidos. Podemos, San Francisco, tú no estás solo. Junto podemos, por San Francisco, por República Dominicana. Yo, Yo me uno a la causa, por San Francisco de Macorís. La bendición de Dios, cuando estaremos unidos. Te amo, San Francisco. En todos unidos podemos lograrlo. Ten fe. Que Nuestra misión es llegar a lo más necesitado. Juntos somos todos por un mejor San Francisco. podemos por nuestro San Francisco para llegar a lo más necesitado. Todos por San Francisco, nuestro, Francisco, nuestro, nuestro pueblo, pueblo querido. Unidos por San Francisco, juntos podemos. Hasta por las peores batallas a sus mejores guerreros. Juntos saldremos de esta. Fuerza San Francisco. San Francisco se levanta y juntos venceremos. Unidos por San Francisco. San Francisco somos todos. Juntos saldremos de esto. ¿Sabe por qué? Porque te amamos, San Francisco. Pueblo Macorizano, esta batalla la ganaremos juntos. No te abandonaremos. Somos más fuertes. San Francisco nos necesita. Unidos Podemos. Unidos por San Francisco. Bien, ahí está. Eh, pero yo quiero decirles a ellos que la mejor forma. De ustedes aportar es identificando, por ejemplo, Néstor Flow, que está ahí, que yo lo conozco, de dónde tú eres y ubica a la gente de tu sector. E enfócate en tu sector, porque por más que quieran, no van a poder llegar a, a todos los sitios. Y si lo hacemos de esta manera, estamos motivando a que cada dirigente de cada sector lo haga desde su trinchera. Por ejemplo, ya nosotros lo hicimos en la comunidad de las Guasuma y el Aguacate, porque conocemos a la gente, porque somos de ahí y sabemos quién necesita y quién no. Y lo hicimos en una primera partida y ahora otra segunda partida que sabemos a quién vamos a visitar, a quién le vamos a llevar. Pero tienen que enfocalizarse. Primero, y dejar de estar haciendo también mucha, mucha bulla y tirándose fotos con la gente. No abusen tampoco de la de de de, de la miseria de la gente. No la utilicen para hacer campaña y para hacer, para, para, para utilizar para crear liderazgos. No, lo que usted vaya a hacer, hágalo, hágalo. Y si pueden ir mucho mejor para que no se sepa quién es. ¿Verdad? ¿Cuál es la idea? Seguir motivando, pero cada dirigente comunitario y político de cada sector, focalices en su sector. Se van a dar cuenta al final que va a ser mucho más fácil. Ese es mi consejo para que puedan llegar a más gente y que pueda ser mejor coordinado eh, de esta forma. Cambiando de tema, quiero pasar con un video ahí, Ángel Luis, sería el de Balaguer, ¿verdad? Donde Balaguer en algún momento molesto le reclamaba a la República Dominicana que si no era fuerza de militares no hacía caso. Y quizá este momento se parece mucho eh, que no sé en qué contexto él lo dijo ahí, pero vamos a, a, a traer es, esta, esta palabra de Balaguer. Se están cumpliendo las medidas en forma drástica y se seguirán cumpliendo drásticamente, porque desgraciadamente los dominicanos no atendemos las órdenes, sino cuando las órdenes se cumplen militarmente. No valen los razonamientos que se han hecho. Todos los medios de información del país, la prensa, la radio, todos los... Hey, eso no fue ahora, señores. ¿eh? Eso no fue ahora. Pero si usted encaja ese contexto y lo trae ahora mismo, esa palabra de Balaguer encaja perfectamente. No valen los medios de comunicación, no vale aconsejar a la gente de que por favor se quede, por favor se quede en su casa, que no salga. Oígame, eso, es fue, el eso fue a mediados de la década del 70, año 74, por ahí, por eso por ese tiempo. Entonces, imagínense ustedes Decía Balaguer, no valen los razonamientos, por más que le decimos a la gente una cosa, tiene que ser a la fuerza y lamentablemente va a haber aquí que aplicar a la fuerza. Pero qué pasa? De una vez vienen los detractores que de una vez quieren sacar provecho político y dicen mira cómo estamos maltratando al pueblo, mira eh, un gobierno abusador, mira una dictadura, porque ese es el problema que no sabemos identificar una cosa de la otra. Estamos en un momento de emergencia y a la gente eh, voy a presentar ahora unos videos de un recorrido eh, atención, Ángel Luis, para que ustedes vean cómo anda, la, cómo anda los, los, como decía Hipólito Mejía, los carajitos jugando, y es verdad lo que dice el ministro, jugando vitilla en la calle descalzo y no fue que me lo contaron, es que fue que yo lo vi. No fue, a mí no fue, eso es un recorrido que yo hice ayer, eh, por ejemplo, yo vengo bajando de la comunidad de las Guasumas y se podía ver, señores, cómo la gente, gente en la calle, tampoco vamos a decir que la mayoría, pero una gran parte, si pudiera adelantarlo, por favor Ángel Luis, porque es bastante extenso este video, pero si sí se ven en niños, en la calle, en la, miren, por ejemplo, usted se topa con gente eh, caminando, muchas, sin ningún tipo de protección, usted ve los cocheros muchos de ellos sin ningún tipo de protección, A algunos de ellos se le ve usando la mascarilla de tela. Eh, y se ve mucha gente en la calle. Y usted dirá, ¿y qué hace tanta gente, verdad? Eh, transitando por las calles de, de San Francisco. Me acuerdo, es un poquito más para atrás, hermano. Eh, en esa parte, donde sí se puede ver que hay unos niños eh, jugando vitillo. Yo hasta me quedé sorprendido. Pero decía, ¿cómo es posible? que Más para atrás, hermano. Eh, ¿Cómo es posible que los padres de estos niños... Fíjense que hace unos días yo le presenté a usted un video... Se, un poquitico más para atrás, ahí sí, eh, antes de esa parte, donde se ve que había niños eh, volando chichigo, incluso descalzo en la calle, sin camisa. Y usted dice: ¿Pero ¿y qué es esto? ¿Y a dónde es que vamos a llegar como sociedad? ¿Dónde están los padres de esos niños? Por Dios, la propia policía que está patrullando, ¿por qué no coge a esos muchachos y, y, y llama a sus padres? porque qué es que no puede ser, señor? Míralo ahí, ahí en esa parte. Se ve que ellos están jugando, quizás por el sol no se ve mucho, pero ese paquete de muchachos que ustedes veían ahí, eso es en el sector, en la Gregorio Luperón, eh, casi esquina Libertad, donde se veían ellos jugando vinilla normal. Eh, míralo ahí, el niño que se pone para la izquierda era porque estaba en medio de la calle jugando. ¿Y por qué es esto? Entonces, tenemos que llamar a la, a la, a la población, a la, a, primero al comedimiento. Señores, por favor, si usted no tiene nada que hacer en la calle, Quédese en su casa, los muchachos tránquenlo en su casa. Los míos están trancados aquí, no, no pueden salir ni siquiera a la calle, ni, ni, ni siquiera mucho al patio. Porque cuando yo llego que me quito la ropa, eh, lo primero que la entro con en un cubo con agua eh, eh, hirviendo y yo no permito que los muchachos salgan a la calle porque pudieran contagiarse. Si yo no sé si en la ropa yo trago el, el virus y hasta que yo no salga de esa ropa por lo menos dos o tres días, que la dejen el sol y después que la lave yo no puedo permitir que un, que un niño mío toque eso, pero un muchacho en la calle, poniendo la mano a todo, cogiendo un bate, poniendo la mano a una pared que no se sabe si alguien pasó por ahí. ¿Verdad? Entonces es importante que la sociedad entienda. Lo primero es hágase de cuenta que usted es positivo del coronavirus. No, no entra en pánico. Usted se hace cuenta que usted es positivo del coronavirus. No le ponga la mano a nadie. Deje de estar visitando a la gente. A sus hijos mantenga, mantenga una distancia. hágase de cuenta que usted es positivo y dure por lo menos 14 días, 14 días, como lo hemos hecho muchísima gente que nos mantenemos distantes. En mi caso, por ejemplo, yo estoy durmiendo en el mueble. Mi esposa está durmiendo a, a, allá en la cama y mis hijos cada quien en, su, en, en sus habitaciones, porque tenemos que mantener la distancia social aún dentro de la casa. Tenemos que saber eso para que evitemos si uno está contagiado, contagiar al otro, aunque usted no tenga los síntomas, porque de eso se trata de la cuarentena y evitar ese contacto social. Y si usted ha tenido contacto. Con alguna persona infectada, como lo he tenido yo, por ejemplo, manténgase a distancia, manténgase a distancia de todo el mundo. Si usted no presenta síntomas, no se desespere tranquilo porque las pruebas se le van a hacer a las personas que son sintomáticas, inmediatamente aparezca la primera eh, eh, eh, los primeros síntomas, entonces sí, usted acude al médico para ver si ya las pruebas han llegado que ojalá lleguen hoy a San Francisco de Macorís y con esto bueno, concluyo. Cómo no, gracias ayer ya, vámonos a la pausa regresamos en breve, todavía nos queda un poco de contenido del programa este día, adelante